Thank you. Podríamos irnos un fin de por ahí, de viaje o algo, ¿no? Por aquí, por España. <tose> Y el hotel yo creo que si lo hubiéramos con tiempo y eso.